Muy buenas noches, bienvenidos al canal y primero, evidentemente, enhorabuena a la Argentina. Grande, muy grande el partido. Eh, yo no lo he visto, pero parece ser que ha sido tremendo. Lo está escuchando, sí que he estado con el pinganillo continuamente escuchando porque he estado haciendo algo que para mí era más importante, que era pasar tiempo en familia con mis niñas. Así que, bueno, eh, felicidades. Eh, creo que es la culminación eh, total a una carrera tremenda. Eh, por parte de Leo Messi ha llevado a Argentina donde le faltaba llevarla y por la parte de Francia Mbappé ha sido tremendo tiene un futuro muy brillante y seguro que va a tener muchas más oportunidades de llevarse un mundial pues que Leo Messi ya no le quedaban ya no le quedaban en fin, eh, la pena también por otra parte hay que decirlo todo, no que Cristiano Ronaldo no se lo ha llevado eh, pero eh, bueno, tiene su Eurocopa nunca se sabe, este está muy loco, este está muy loco y lo mismo resulta que, que llega ahí para el próximo mundial, ahí ahí anda, ahí anda. En fin, eh, 200 kilos, dicen que le han ofrecido en en Arabia Saudita para ir a jugar. La leche. Ay, unos tantos, otros tampoco. <risa> en fin, eh, bueno, eh, decía Buda, no eh, en uno de sus sutras, dice que el insensato reconoce su insen que reconoce su insensatez es un sabio pero el insensato que se cree sabio es en verdad un insensato. Ciertamente, eh, ¿cuántas veces hemos visto, oído, escuchado y leído eh, gente que se cree insensatos, que se creen sabios, que en verdad son insensatos, por decirlo de alguna forma? A ver, todos no sabemos de todo ni por asomo. Eh, nadie eh, te puede tampoco poner una inyección... Y pum, y que te levantes como en Matrix, ¿no? ¡Puf! te carga cárgame este programa de Kung Fu. Y ya sé, Kung Fu. Uh, hay que molestarse, sí, hay que querer. Y sobre todo, hay que tener humildad para decir, oye, pues de esto no sé, pues no sé, no pasa nada, absolutamente nada. Veo muchas cosas que no sé y, y no sé nada. Pues yo digo cuando, cuando me pregunté por las él, ondas de él y yo que yo, pues no soy bueno en eso, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Pues no. En fin, eh... Bitcoin lateral, aburrido, esperando a ver que, cómo reaccionan los mercados, puede ser una paradinha para seguir bajando a la zona de 15.800 eh, o irse un pelín más arriba todavía y volver a la zona de 17.600, vamos a verlo, venga, comenzamos. Campanita, Pues ya sabes, suscríbete y dale a la campanita si no lo has hecho ya, clink, clink, que no cuesta nada Y pues oye, a mí para que no vamos a engañar, no me viene mal eh, Una ayudita al canal de vez en cuando motiva a seguir Y la verdad es que últimamente hace falta motivación, ¿eh? Hace falta motivación, eh, a ver, a mí me gusta lo que hago, pero la verdad es que la motivación falta Y uf, a veces cuesta decir, joder, hoy hago vídeo, no hago vídeo, paso hoy me he metido las enanas una paliza, os imaginaros, ¿sabes? O sea, me estoy doblado, yo mañana tengo agujetas, yo tengo 48 horas de recuperación como los deportistas después de un partido, pues eso, lo eh, no que en vez de 45 minutos han sido horas, eh, vamos a ver si salgo de esta. En fin, bueno, Bitcoin lo que decíamos, eh, tal y como está el dibujo, ¿veis? Eh, vamos a dibujarlo para que veamos claro, una vez que tomamos, hemos tocado la resistencia y hemos perdido ya el primer mínimo, la primera zona de mínimos, llego tonteo y me voy al siguiente soporte ¿Vale? esto es algo muy típico, ahora bien no tiene por qué quedarse así puedo haber bajado hacer un bar Simpson y volver a subir volver a intentarlo, ¿por qué? porque después de tocar una resistencia una vez, lo normal es que haya un, al menos un intento de ir a por ella eh, en ese intento yo creo y además, bueno, el primer objetivo, después de haber roto esta, ¿veis? Recordad que el otro día la dejamos dibujada. Esta línea de R RSI, esta línea de tendencia, la hemos roto. Bueno, pues podríamos perfectamente tontear e irnos, pan, aquí a la zona de 17500 Este escaloncito que tenemos aquí, ¿vale? Eh, ¿Dónde se trazaría aproximadamente la zona eh, inicial, que en un principio podría darnos un poquito por saco? Pues más o menos... De aquí a aquí. ¿Vale? Desde este cierre que tenemos aquí, en 17.327, con este máximo, este máximo, este apoyo aquí, y bueno, dentro, dentro de ese hueco cabe todo esto, hasta el máximo, que es este cierre que tenemos aquí, en 17.511 aproximadamente. vale. Eh, una vez hecho eso, igual que decíamos que tenemos un bar Son abajo, podemos volver a dibujar. Eh, a ver si me deja aquí. Otra banderita con la opción de subir, y otra banderita, evidentemente, con la opción de bajar, por supuesto que sí, ¿vale? Eh, pero bueno, eh, va a depender mucho, y eso donde lo vemos, Joder, ¿y esto cómo lo detectamos? Pues normalmente lo detectamos con el rey. Ah, con no, con Juan Carlos, no, con Juan Carlos no detectan nada, ¿vale? Con Felipe detectas menos todavía. Pero, ¿quién es el rey? El rey es el volumen, ¿vale? Si hace, hacemos esta subida, ¿vale? empezamos a subir, Uh, uh, uh. Lleguemos o no lleguemos a esa zona, ¿vale? No tenemos por qué llegar. Pero bueno, vamos a suponer que subimos y llegamos. Cuando vamos llegando, empieza a bajar el volumen, pues lo más probable... Esto es como... Como una fiesta. Una fiesta de baile. ¿Vale? Si yo caliento una discoteca o una sala de baile, empieza a subir el volumen de la música. Pa, pa, pa, y la gente se mueve, todo se mueve, todo va muy bien. Pero si empieza a bajar el volumen la gente se empieza a sentar, empieza a dejar de tal, ¿vale? A no ser que esa bajada de volumen venga acompañada de un tipo de música. Bueno, no voy a ir por ahí. Entonces, para que, para que el símil, ¿vale? Como el otro día puse un ejemplo y yo gustó, pues hago ese, ese símil. Para que la fiesta vaya bien, necesitamos que haya volumen en la música, volumen en el dinerito. Si no hay volumen en el dinerito, la fiesta va mal. Y necesitamos caer, morir, empezar otra fiesta de nuevo para que el volumen pueda subir. Entonces, ¿qué hacemos? Para caer y morir, caemos, buscamos dinerito en la parte inferior para volver a intentar ir a alza. Bien, ¿de qué va de, vamos a depender mucho? Ya lo sabemos, señores, del SP500, ¿vale? Del SP500, cuatro horas, todavía no ha llegado a sobreventa, le quedará un poquito de caída en una hora. Está tonteando con bastantes eh, dientes de sierra ya. Uh, teléfono. Vamos a ver si quiere hacer algo mañana o no. En diario. Ay, en diario. En diario he dicho. Ay, que no puedo por esta zona. Y me he venido abajo. Si me voy mucho más abajo, más rollo. Si aquí se diera la vuelta y pasase la del 50%, pues lateralizar un poco. Yo qué sé. Pero vamos, que la pinta que tiene no es, no es, no es buena. Está aquí haciendo una trompeta. Sí que es cierto que dentro de esta trompeta ya ha empezado a cambiar y de este mínimo a este mínimo las uniones ya son diferentes. Eh, bueno, habrá que... Mañana a ver si limpio un poquito el SP500 porque, claro, es que, joder, me, me lio a hacer cosas. Eh, y empezamos a ver las cosas desde perspectivas bueno pues que empiezan a, a ver o oh, posibilidades de orientar... Sabéis que cuando empieza todo a bajar, cae poco a poco se pone horizontal y luego empieza con sus subidas, ¿vale? Pero es que eso tarda bastante tiempo. Hay gente que está con eh, que si en Bitcoin tenemos una aquí en semanal que si hemos roto ya el RSI, que si el RSI está subiendo eh, y el precio está bajando, tenemos eh, cuidado. Que todo esto hasta que se desarrolle tarda un cojón tarda un cojón de pato viudo <ríe> tarda mucho entonces, las divergencias sí, eh, pero las exageraciones no Vale, cuidado porque además eh, cuando ha habido divergencia no ha habido una angulación importante de las importantes entonces yo tendría, deberíais de tener bastante más paciencia porque esto va a ir bastante más lento y me hartaré de decirlo y me diréis que no eres un pesado pues sí y seguiré siéndolo porque creo que es lo que debo ser. Bien, pues bueno, ayer estuvimos explicando el TP1, la resistencia, el TP2 se quedó por ahí abajo. ¿Marcado, no? ¿Lo marcamos? Ah, no, no, al final lo marcamos, bueno, quedaba, quedaba en la zona de los 12.000 y pico, una cosa así. Bueno, vamos a ver por dónde tiramos, si somos capaces esta semana de aguantar esta zona o de volver a atacar la zona anterior, que no es ni más ni menos que esta resistencia roja, que aquí se ve tan chiquitita, ¿vale? Uy, que fijaros que en semanal lo fea que es la vela ¿eh? la vela en semanal es fea de narices por lo menos es para venir y hacer pom y caer otra vez a la línea de tendencia que hemos perdido recordáis caemos y vamos haciendo el tonto por ella hasta que al final algo despierta el mercado y hace pum, pum, pum, pum, pum, pum, y empieza a subir poquito a poquito hasta el 50% esto ya lo vivimos, chicos. Recordar la línea de tendencia de diario que estuvimos llevando con mucha dignidad durante mucho tiempo. ¿Vale? Bueno, esta fue una. Esta la voy a quitar de aquí porque si es que... Las, las empieza a cambiar en semanal y la lío, y la lío. Entonces, importantísima, ¿vale? Otra por aquí. ¿Vale? Pero fijaros que cuando llega una principal y empieza a romper, que cayó de aquí a aquí, ¿veis lo que hizo aquí? Tontear, tonteó una vez, tonteó dos veces y nos fuimos para arriba. ¿Vale? Esta línea de tendencia viene de un toque, dos toques, tres toques, ruptura, ruptura falsa, me apoyo, me apoyo, me apoyo, pierdo, y una vez que vuelvo a recuperar, tengo un apoyo y dos apoyos, y me voy para arriba. Bueno, bueno, puede ser que sea la definitiva, y que esta vez, pero en diario, no lo hemos roto, ¿vale? Pero en semanal, que es lo que yo quería decir, me estoy leyendo con, el, con, con la mensual, ¿vale? El haber hecho ya un primer bote, un segundo bote, podemos seguir resbalando. Podemos hacer este, que hagamos ahora, incluso un tercero todavía. Y necesitamos algo que lo despierte en semanal. Porque además que la vela semanal, es muy fea. O sea, es un martillo invertido. Peor que esto, pocas cosas hay. ¿Vale? Tenerlo muy en cuenta. Eh... Uh... Cada uno que haga lo que quiera. Respecto a las wallets, que hemos estado cuqueando el tema de wallets. Ahora vamos a ver eh, que una petición de Jordi das contra BTC también, Miquel, pidió Jern Finance, pedid lo que queráis, ¿vale? Que ya vemos si se puede dar. A veces se me olvida, ¿vale? Que, pero bueno, procuro ir apuntándolo, porque es que si no se me es una locura esto. Um, el tema de las wallets, de si estas es frías, si estas es calientes, si esta me da las claves, si esta no me da las claves. Que hay un problema importante que es. ¿Esta wallet tiene la capacidad de cerrar, es decir, de aislarte de tal forma que no puedas conectar a la, a la blockchain de, de Bitcoin, por ejemplo, y sacar tu dinero de esa wallet? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Entonces, es la información que tenemos que tener al día. Hay wallets que lo hacen, que pasa, Vale, por eso eh, decía el otro día... Eh, el tema de que si unas u otras eh, podían hacerlo, otros wallets por ejemplo SafePal, eh, hay que estar muy muy al loro porque eh, esa wallet es un negocio, es un código abierto que cuando hay negocio por medio de una wallet normalmente van a tener una, una puerta, una forma de bloquear entradas y salidas final caen. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué tiene Ledger? Y os voy a explicar algo muy sencillo. Todos Veréis que todos los servicios que tiene Ledger de DeFi, de tal, son con conexiones a externos. El Ledger hace de puente, nada más. Pero ellos por sí mismos no dan ese servicio. El único servicio que da Ledger, el que te vende, es su software y su hardware. Punto. Su software y su hardware te conectan directamente a las blockchain. Y lo único que tú tienes en ese ledger realmente es una llave. La llave que abre o cierra. Punto. Nada más. Cuando tú te descargas un software a tu teléfono, ¿vale? ¿es software libre no es software libre? ¿De quién depende? ¿Tienen muchos dueños o pocos dueños? A lo mejor tienen la capacidad de ser bloqueado y no te lo han dicho. ¿vale? entonces eh, cada wallet es un mundo y hay que estudiarla muy bien porque es lo que en un momento dado nos puede hacer bastante pupa ¿vale? Exodus principio es una wallet libre, abierta y sin esas condicionantes esto no quiere decir ni mucho menos ¿vale? que Binance se vaya a ir al carajo yo no creo que se vaya al carajo que le van a presionar, por supuesto, como siempre lo han intentado con todos Vale, igual que pasa, eh, le van a meter mucha caña al USDT, en favor del USDC. El BUSD va a sufrir un poquito, bueno. ¿Compraremos un poquito más barato eh, el BNB? Pues, pues posiblemente. Sin embargo, hoy vemos la dominancia del BNB subiendo un 3,5%. Fijaros cómo se ha ido al carajo y se ha ido recuperando. No sé si había alguna noticia o es porque Argentina gana el Mundial, no lo sé. Vale. Entonces, bueno, pues todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ethereum, haciendo algo muy similar a, a Bitcoin. Bitcoin, por ejemplo, en diario. Vamos a ponernos en diario, pues estamos aquí en semana y luego ya me pierdo, ¿vale? Veis que está haciendo un doji ahora mismo. Y Ethereum también. Eh, quiero ver aquí los futuros. Aquí está. Estamos. 16.771, 16.775 fue el cierre, ¿vale? Y estamos en el precio exacto del cierre y la apertura. O sea, están esperando a que ya, ya termine de, de abrir y, y ver qué pasa. O sea, es tremendo el descaro con el que al final nos vamos y el cap trading del fin de semana, pues, oye, pues ha salido bien. Una vez más. Que siga así y que no cambie. Aunque, bueno, a veces cuando, cuando vienen esos cambios, esos cambios de tendencia, decir, bueno, ya empieza a haber gaps, empieza de tal, suele ser cuando las cosas empiezan a arrancar. Mientras tanto, hay un pacto, ese pacto de silencio en el mercado. Y, bueno, ¿qué pasa con el total market? Pues que después del castañazo del otro día, pues bueno, ahí estamos intentando recuperar un poquito, hacer una paradiña de la sangría, y, y bueno, pues bastante sangría, ten en cuenta que el total market, bajaron 5.65 en el total market en un día, pues igual que estos días, pues es tremendo, es tremendo, entonces bueno a, a dirías, ya no es, tampoco es tanto en comparación con esto, ya, depende de lo que haya sufrido cuando cayó aquí, depende de lo que haya sufrido cuando ha caído aquí, hay gente que cuando cayó aquí, como no sufrió, bueno, pues no pasa nada, que cuando, cuando ha caído aquí le ha he hecho bastante más daño, depende de, cómo, de en qué posición te pille, esto es como todo la dominancia de Bitcoin por segundo día consecutivo roja, tendencia, tendencia, a ver si va a ir a cerrar en verde. Vamos a ver cómo va vale mañana y ya sabéis que a mí me suelen gustar más los martes. Si conseguimos, o bueno, conseguimos, si esto finalmente se traduce en uno y dos techos y volvemos abajo, las altcoins van a tener una buena oportunidad. Y vamos a ir viendo, bueno, los, los cortos bajando, vamos a ir viendo Gen Finance, ahí dónde lo tenemos, por ver. Te lo voy a mirar contra el, el dólar, porque si no me dices nada, yo me voy a verlo contra el dólar. Bajando hoy un 3,39. Parece que está intentando hacer una figurita de doble suelo. Eh, no tiene por qué estar a la misma altura, puede estar el doble suelo un poquito más abajo o un poquito más arriba. Lo importante es que también haya más indicadores que nos digan, esto puede ser un doble suelo. Ahora, eh, en la tendencia en la que estamos ahora mismo, ¿esto es un doble suelo? Pues no, podría ser simplemente que haga un mínimo inferior y generar un canal. De momento, eh, tenemos que tener muy, muy en cuenta la línea de tendencia que tenemos. Bueno, Desde máximos, evidentemente, tenemos una que está muy alejada de lo que son los precios y, precisamente desde este punto, podríamos tirar otra que ya está bastante más cercana a lo que son los precios. ¿vale? Mm, vamos a irnos ahí. Que tiene toque aquí, toque aquí toque aquí, toque, toque, en toda esta zona, ampliamos, a ver si me deja, vale, toque y toque. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo, ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Pues necesitamos dos cosas, vimos estos cruces que se produjeron aquí, pero hubo un cruce, el siguiente que esperamos, esto está muy bien, porque son los que nos marca el All in y nos dan, pues oye, una buena chicha, esto sería como un 12%, si esta barra solamente fue un 10%, Vale, pues entonces, bueno, tuvimos un, desde el cruce como un 12%, bastante bien. Ahora bien, hasta la línea de tendencia y volvimos otra vez a, a irnos abajo. ¿Qué cruce no se produjo? Y antes de producirse el cruce ya nos dio una cruz roja y no, lo, luego ni nos lo confirmó. Pues toda esta otra caída, ¿vale? Eh, que pues estamos hablando de como de un 15% que se podía coger desde el cruce. Bueno, eh, no se dio el cruce de la línea naranja con la línea morada que es la EMA20 con la línea de medidas de 50. Eh, eso es lo que buscamos ahora mismo, es decir, nuevamente esperar un punto en el que vaya a rebotar, necesitamos un cruce, ese cruce lo podremos aprovechar, siempre, siempre es aprovechable, mayor o menor medida, dependiendo de si estás en futuro, si no estás en futuro, si estás... ¿vale? Y el cruce de la línea naranja con la línea moradita, con la ruptura de la línea de tendencia. Esas son las cosas que buscamos. Una vez que eso se produce, boom, nos vamos para arriba, sí, sí o sí. ¿Vale? Entonces eh, es una estrategia bastante sencilla. Lo pajeque... que tener paciencia para llegar a ese punto. De momento, eh, yo mientras no haga eso, mientras no... esta línea de tendencia no vaya a acercarse o vaya a solventarla, yo no, no entraría en inger en finance. Lo veo más abajo y lo veo de momento, de momento, por lo menos buscar un doble suelo aquí. No en esta figura que hay aquí, ¿vale? Sino de aquí a aquí. A los 4.180, aproximadamente, ¿vale? 4.200, ya veremos. Depende de dónde nos lo marque el mercado. ¿Que será una buena oportunidad? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Pero, al final, quién sabe. De cada uno tiene que ir decidiendo qué es lo que cree y qué es lo que quiere. Eh, por otra parte tenemos Dash contra Bitcoin. Bien, pares contra Bitcoin. Creo que van a empezar a... A dar chicha en breve cuando termine de producirse el movimiento de, de. De la dominancia de Bitcoin. No tengo Dash aquí contra Bitcoin. Uy, qué raro. No puede ser. Bueno, pues no puede ser, pero sí. Ahí va. Pero si no lo tengo, pues no pasa nada. Lo ponemos en un momento. Dash. Dash eh, contra no, contra el Bitcoin. ¿Dónde estás? Aquí, Dash Bitcoin. Venga, en Binance mismamente. Que más me da, que me da lo mismo. Vale, tuvimos una buena subidita. Importante. Vale. Vamos a ver una cosa importante. Y es una zona de soporte interesante. Vale. Más o menos, bueno, podría llegar hasta, hasta aquí. Hasta aquí, ¿vale? Hasta este, por este, lo digo por esta zona. Entonces aquí tenemos soporte, soporte, o sea, resistencia, resistencia, resistencia. Aquí se soportó y luego fue resistencia. Entonces, bueno, es una zona que ha sido soporte y resistencia bastante importante. ¿Es una zona un poquito amplia? Pues sí. Vamos a estirarlo un poquito más. Y vamos a decir que ahora mismo esto se llama zona de soporte. Tacata, taca, adjudicado. Entonces, ¿qué deberíamos de esperar? Pues, ¿cómo se comporta una vez que llegue a la zona de soporte? Porque si no ha podido, con el máximo relativo anterior, que lo tenía aquí... ¿Vale? Este lo superó, ¿vale? esa zona la superó. Siguiente objetivo era pasar estos máximos. No ha llegado, no ha llegado. Posiblemente, si, si el objetivo que tiene Dash es llegar a ese máximo relativo anterior, vamos a marcarlo aquí. ¿vale? Está en la zona de los eh, 3274 Satosis, 3274 Satosis, bueno, no, 32000, pero bueno, 3274, pues venir aquí, reposar. A estornudar, tontear y intentar ir a por esa zona. Punto número uno, vale. Esa es opción número uno. Opción número dos, y depende, vuelvo a repetir: el volumen es el rey, vale. Y como el RSI, vamos a llegar al 50%, si cae aquí. 50% de R6 o un poquito menos. ¿vale? No es exactamente 50. Y hace el amago de... Venga, empezamos a, volver a darnos la vuelta. Y la dominancia de Bitcoin empieza a caer. Pues posiblemente Dash lo que hará será eso. vale Lo que acabamos de hablar. Ahora bien, no llegamos a ese punto y no podemos. Llegamos al soporte. Tonteamos. Y volvemos a caer. En este punto. Debería haber llegado, por supuesto, a sobreventa. Y a partir de ahí sería otra entrada en largo... ...para volver a atacar esta zona de soporte que acabamos de, de, de perder. Ni más ni menos, ni más, ni más, ni menos, ni más... ...pues eso es lo que eso es lo que haría Dash, ¿vale? En principio, eh, por abajo lo tenemos a los 20-20... ...y por arriba a los 3-2-7-4 aproximadamente, ¿vale? Eh, entrada. Ver, si, me, ver, si me preguntas, ¿tú entrarías en caso de que llegase a esta zona de soporte... Si más o menos el mercado va como va y todo. Sí. sí. ¿Por qué? Porque en el caso de que esa, en esa zona de soporte no funcione, no creo que vaya a tardar mucho, ¿vale?, estará unos días tonteando, en caer aquí. Con lo cual tendría una compra en esta zona y otra compra aproximadamente en esta zona. Es un 13%. Para ser criptos es nada. Es mi modo de verlo. ¿Vale? Yo creo que entre un 12% y un 20% tiene que tener, tienes que tener un margen eh, eh, de criptos en spot. vale, En este caso, en casos como este. Yo aquí mejoraría mi entrada y ya esperaría la vuelta y tendrías muy buena chicha. ¿Por qué? Porque el objetivo, creo que lo tenemos bastante claro, ¿eh? de bajar hasta este punto es volver a ir a por esta zona de soporte. Si yo resulta que mi entrada la tengo en el 50%, a medio camino, más o menos en esta zona, ¿vale? Porque la he mejorado abajo, pues resulta que cuando yo vuelvo, ¿vale? Pues me gana un 7, un 8, un 10%, dependiendo hasta dónde suba. De una forma bastante sencilla. ¿Qué tarda unos días? Pues claro, no, solo, no es algo... Es, esto, estamos hablando de, de spot, no estamos hablando de futuros. Si fuese futuros ya sería otra cosa distinta. Y sería bastante más, claro. Tanto de pérdida como de ganancia, ¿vale? Pero... Y también teníamos muchísimo más riesgo. Dicho esto, poco más que añadir, chicos. Eh, simplemente es esperar. Vamos a ver cómo, cómo le da el mercado. mira Está intentando darse un poquito más la vuelta. Mejorar un poquito. Y bueno, pues si cierra un poco más arriba. Y la semana eh, no cierra tan, tan martillo. Tan martillo, pilón. Que es que está es que es fea. Es que es que es muy fea. O sea, eso es como cuando nace un bebé. Y dice, ¡ay, qué bonito es! Y tú lo ves y dices, ¡ojo, Quillo! Pues... Eh, la vela está fea, muy muy mal muy mal, vale Ay, animarle un poquito ahí a ver si hace algo en fin, si vais a hacer una gran compra una gran venta, avisar para que los demás estén más atentos a ver si podemos sacar algo y poco más, mañana vamos a ver qué tal va el mercado, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao chao